Hola, te necesito. Toda la humanidad te necesita. Necesitamos tu poder. Te pido que te relajes ahora para abandonar un poco el cuerpo y conectar con esa mente poderosa, con emociones que liberen sustancias y te hagan sentir. Quiero que respires profundamente. Relajadamente. Tranquilamente. Revisa todo tu cuerpo para ver si hay alguna tensión. con cada exhalación quiero que sientas que vas alejándote cada vez más del cuerpo no vas a necesitarlo para este trabajo que te pido yo quiero tu poder poder de tu mente creativa para detener esta locura no sé cómo llegamos aquí no sé de qué se trata este aislamiento pero quiero que detengas el virus. Exhala. Quiero tu fuerza. Inicialmente vamos a visualizar la imagen del coronavirus ya que estamos acostumbrados a verlo de una manera equivocada, una especie de esfera con pinchos que representan las espículas. Lejos de actuar como cuchillos para romper membranas, esas espículas son como llaves que dibujan como sopapitas son como llaves exhala busca una imagen para lo que te estoy contando imagina el virus en el extremo hay algo como una proteína es una licoproteína, no importa el nombre. Imagina una proteína, imagina algo ahí. Eso sería como las hendiduras de la llave. la Esa llave pretende entrar en una proteína en tu cuerpo, en el cuerpo humano. El virus tiene una capacidad muy limitada para reproducirse, para replicarse. Depende de las proteínas de las células. en eso Pensa en un virus que tiene poca capacidad para replicarse y que depende de tus proteínas. Para vivir tienen que entrar la llave en la cerradura de tu proteína de tu célula, atacarla, Y vivir de eso, si no, no puede vivir, es un zombie no tiene vida, solo la membrana que lo recubre vive por vos. el virus pretende confundirse con los ácidos de los genes de las células pretende secuestrar la maquinaria para lograr sus propios fines no lo vas a dejar eso te pido que no lo dejes Inhala. Cuando pensaba en esta meditación, quise poner candado a la puerta por donde pretende entrar el virus, esa llave que encaja en esa cerradura que quise bloquear. Pero resulta que tiene un papel muy importante en la función coronaria y no podemos clausurar la puerta. Pero tengo una buena noticia para darte. Al virus no le gusta matar. Dependen de las células de otros para replicarse. No quiere matar. Quiere entrar quiere vivir como todo quiere vivir solo que quiere vivir de vos y no lo vas a dejar y nada En esta meditación vas a detener las tretas moleculares que usan los coronavirus para abrir las cerraduras de las células que quieren infectar. No lo vas a permitir. No lo vas a permitir. No lo vas a permitir. Inhala. Visualizar los mecanismos ayudará a crear estrategias como anticuerpos para prevenir y combatir las enfermedades que provocan. Las que quiere provocar. No lo vas a dejar. No lo vas a dejar. vas a detener las tretas moleculares que usan los coronavirus para que así no puedan abrir cerraduras de ninguna célula que quieran infectar. No lo vas a permitir. Quiero que repitas, no lo voy a permitir. Quiero que repitas, voy a detener las tretas moleculares que usan los coronavirus para intentar abrir las cerraduras de las células que quieren infectar. No lo voy a permitir. Vamos a repetir.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 que pretenden usar los coronavirus para abrir las cerraduras de las células que pretenden infectar. No lo vamos a permitir. Inhala. Vamos a detener las tretas moleculares que usan los coronavirus para intentar abrir las cerraduras de las células que pretendían infectar no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir, no vamos a permitir. estamos creando estrategias como anticuerpos ...para prevenir y combatir... ...inhala... ...vamos a detener... ...las tretas moleculares... ...que pretendían usar los coronavirus... ...para abrir las cerraduras de las células... ...que querían infectar... ...no lo vamos a permitir... ...el coronavirus... ...no podrá vivir de vos... ...no podrá vivir de mí... ...no podrá vivir de la humanidad... ...pierde las llaves... ...quiero que visualices... cómo el virus... ...pierde las llaves... Y ya no puede entrar. Y queda fuera. Y ahora, el aislado es... Ese.